Nadie. Absolutamente nadie. Periodista chileno en Rusia. Estamos con la señora Ninoska que hace los mejores strogonoff de todo Moscú. Le trajimos un regalito.